Hola, bienvenida, bienvenido a lo más bienestar holístico Oráculo, lectura de cartas de ángeles De la semana del día, lunes 23 de junio Al domingo 27 de junio del año 2021 ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien Pues bueno, vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas Empiezo con las cartas de Dory Virtue Y mientras voy escogiendo cartas, pues te puedo comentar un poquito acerca de mí sea un poco más entretenido el asunto. Pues primeramente quiero agradecer a cada uno de ustedes que comparte estos videos. Los hago con mucho amor. Pues ya lo saludó uno de mis hijos. <risa> y este quiero agradecer a todos los que dejaron comentarios la semana pasada. Este chistosamente no me contactó nadie de Costa Rica, que era como que mi esperanza que alguien dijera a dónde ir, pero vi con unos un, varias agencias de viajes que hacen varios paquetes y pues yo creo que me voy a ir en agosto, todavía no tomo la determinación en cuanto a fechas y paquete, pero sí suenan súper bien, muy completos, se nota que de eso vive Costa Rica, muy profesional las propuestas, entonces bueno, eso, la verdad me entusiasma mucho, y pues te recomiendo hacer algo similar, este, una vez que pues, ya estés vacunada o vacunado para tener un aliciente de más normalidad. Esto todavía va a tardar un rato. Yo creo que aquí en México vamos a llegar a la inmunidad de rebaño, como se denomina, por otoño, si bien nos va y uh, si no pasará pues, hasta finales de año ahora sí que todo depende de, de nuestros políticos este, porque antes de las elecciones del 6 de junio pues sí, tenía mucha prisa en vacunar y apenas pasaron las elecciones y pues bajó el ritmo de vacunación este, también he utilizado las cartas de Doreen Virtue de los Arcángeles, el oráculo de los Arcángeles que son estas de acá varié que utilizo normalmente para cambiarle un poquito el asunto estas son más completas y bueno es como un mensaje adicional para todos nosotros muy bien entonces empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas como estaba diciendo también este uh, yo decidí este viaje a Costa Rica en agosto supuestamente iba a darse la exposición a Nueva York en noviembre pero se pospuso hasta abril del próximo año nuevamente por cuarta o quinta ocasión y eso como que me tenía muy ilusionado o sea, era como mi premio, ¿no? al estar aquí 15 meses encerrado este, entonces bueno, pues yo mismo me, me generé un viaje y un premio y pues te recomiendo lo mismo conmigo llegué a la conclusión así como que mira ya este, procuraste a tus papás están bien ya te procuraste a ti y bueno pues ahora sí ya este, puedes enfocarte un poquito más en ti ¿no? y realmente creo que me va a hacer mucho bien salir de la rutina, salir de México estar en contacto con la naturaleza que me encanta y hacer este ecoturismo muy bien, entonces te recomiendo lo mismo haz algo que te apasione premiate dentro de lo que son, son tus posibilidades y puede ser desde apapacharte con un baño de tina si es que tienes tina este, hacerte algo sabroso de comer este, ver una película o leer un libro de que te guste darte el tiempo para hacerlo y el espacio ¿no? entonces creo que es importante ese apapacho a uno mismo muchas veces procuramos mucho a los demás y nos descuidamos a nosotros mismos muy bien la Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente compasión compasión en inglés la carta dice I see and feel other's points of view with forgiveness and kindness yo veo y siento el punto de vista de los demás con perdón y con amabilidad. Así es la traducción literal. Y bueno, la compasión tiene que ver con la empatía. La empatía significa el ponernos en los zapatos de la otra persona. Pero la compasión va más allá de, es el sentir lo que está sintiendo la otra persona. No solo entenderlo, sino sentirlo. Y por lo mismo al sentirlo, comprenderlo este, al 100%. ¿no? Este, no solo intelectualmente, sino emocionalmente también. Entonces seamos compasivos. Y yo la compasión pues, la practico muy seguido. Sobre todo en, en este país. Donde la verdad hay cosas donde, que dices no las entiendo. ¿Cómo es posible que interactúe así la gente? Y pues hay que ser compasivos. Muy bien, pero el día el lunes y martes la carta dice, abundancia, uy, esto nos gusta a todos. <ríe> abundancia, <ríe> perdón, recuerda, significa mucho de, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, pero también puede ser mucho dinero. Mucha gente ve abundancia y piensa en automático el dinero, pero no tiene que ser abundancia, no nos significa que hay mucho. Dice Arcángel Uriel, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora. Soy digno de recibir, soy digna de recibir. Entonces, bueno, lo voy a volver a leer. Uriel nos está pidiendo que exclamemos lo siguiente, abriendo nuestros brazos, esto es como para recibir. Acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente de mi yo supremo ahora. Soy digno de recibir. Okay. También ahorita me llega a la mente este, que muchas personas ponen gracias, gracias, gracias. No, la trinidad de gracias. Gracias. Es, no es necesario eh, porque ahorita como lo leí dos veces me llevo a la mente que mucha gente va a decir ah lo voy a hacer tres veces no <risa> una vez bien sentido lo que hagas es, es suficiente un gracias de corazón es suficiente digo, cada quien lo hace como se le antoje no es restrictivo el asunto pero yo siento a veces cuando se hace el Gracias, gracias, gracias como en automático, este, por como una superstición de que pues mejor tres que una, ¿no? Es como no validar el primer gracias. Entonces, con un gracias de corazón es lo suficientemente válido. Y si, le, si hago más, es que no le estoy dando la validez a, a lo que hice primeramente, ¿no? Es como la gente que reza, que reza qué sé yo, 15 padres nuestros de cadena, no. O por más que sean mejor, mejor 20 o 30, para que se cumpla, para que se haga, ¿no? Y no, yo soy de la idea de que un Padre Nuestro de corazón, bien sentido, amoroso, es más que suficiente. ¿no? Este, entonces ahí es, para mí eso es una falta de fe. Cuando es el no, bueno, por, por si las moscas, por, por si algo no funcionara, ...más vale de más que de menos, ¿no? Entonces, bueno, eso lo quería comentar... ...porque es la, la abundancia por donde no va, ¿no? Este, Porque es mucho, pero pues, pues no tiene caso... ...al contrario, yo siento que le quita validez... ...a lo que estás haciendo en realidad. Entonces, bueno, la abundancia es el Arcángel Suriel... ...y abundancia, como decía, es mucho... ...mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad... ...mucho dinero, mucho bienestar... Mucha salud, mucho, mucho, mucho, ¿no? Entonces, bueno, recibamos con los brazos abiertos. Yo esta semana, este, que pasó, bueno, que está pasando prácticamente, de la lectura anterior, si se acuerdan, estaba la carta de señas los signos, y uh, la verdad sí se sí, sí, sí hicieron presentes algunos, este, algunos todavía no los descifro muy bien, uno de ellos es que se metió un pájaro a la casa y lo saqué dos veces y se metió esas dos veces hasta que lo saqué por la tercera vez, que fue la definitiva. Fue un poco dramático porque pues tengo dos gatos, uno lo atrapó. Gracias a Dios no lo lastimó. Este, yo nunca lo hubiera podido atrapar. La verdad este pájaro tiene el tamaño de un colibrí, aunque no lo es. Entonces, bueno, fue como un poco dramático el asunto, pero bueno, me llamó la atención que una vez que lo hubiera sacado, regresara otra vez a la casa del pajarito, así como que lo sentí un poquito suicida, pero bueno, se fue ultimadamente y el día siguiente regresó otra vez y se metió a la casa, y ahí sí escondí a los gatos, porque dije, seguro ahora sí lo va a matar, como se lo quité, y este, pues, le, lo, lo va a matar, entonces bueno, fue un poco más difícil sacarlo, pero bueno, salió y pues agradezco la visita del pajarito porque como saben me encanta la naturaleza pero bien no sé todavía cuál es el significado, de esa zona y ha habido otra este, causalidad que se dio a través de una amistad que eh, lo resumo, eh, hay una persona que tenemos conocida en común y yo pensé en esa persona y mi amistad pensó en esa persona momento sin habernos lo mencionado y luego nos lo mencionamos y fue así como que mira qué raro que nos acordemos justamente de esta persona después de 30 años en el mismo momento estando en dos localidades diferentes sin que haya habido algún suceso aparte con esta persona ¿no? entonces bueno este, ahí, pues se nota que la energía eh, la compartimos y la este, la recibimos al mismo tiempo las, mi amistad y yo ¿no? entonces bueno este, en ese sentido de estar abierto a recibir las señales y los signos aquí es lo mismo ¿no? hay personas que piensan que no son merecedoras que no es suficiente que con un poquito de lo que quieren pues ya es suficiente con una cierta modestia o humildad no para que alcance para todo mundo no, la abundancia del universo es absoluta hay suficiente para todos y un chorretal para cada uno ¿no? entonces recibe con amor y con bienestar este, lo que te quiera ofrecer el universo esto es muy importante y que tengas abierto tu corazón no que lo limites o que te cierres eh, yo tengo que confesar que a mí hace tiempo me costaba mucho trabajo recibir, yo doy con mucha facilidad pero me cuesta trabajo recibir y cuando recibo lo he aprendido, tiene que ver con el amor propio, lo hago con mucho amor, aunque todavía me cuesta un poco de trabajo, ¿no? porque no pasa tan seguido, pero este ya lo hago más consciente y con mayor gratitud ahí también quería decir, si agradeces lo que recibas en estos días, el universo te va a dar más todavía. Es como con una persona, ¿no? Si tú le das un regalo que le gusta a una persona y esa persona te lo expresa y te dice, wow, qué padre, es el libro que siempre quise leer o la película que siempre quise ver o lo que fuera, ¿no? Y te, te demuestra su alegría. Pues con más alegría le vas a dar algo en un futuro. A que si igual hay una persona que lo recibe y tal vez le da gusto, pero no lo expresa, pues entonces estás con la duda de que, ching, pues tal vez ya tiene el libro, tal vez no le gustó, tal vez quería otra cosa, ¿no? Entonces, pues no lo vas a hacer con tanta facilidad como lo llegarás a hacer con alguien que expresa su felicidad. Entonces, en cuanto llegue esta abundancia, de la forma en la que llegue, este, da las gracias, ¿no? el universo te lo va a multiplicar. Muy bien, pero el miércoles y el jueves la carta dice, Paz. Eso es bonito y bueno. Y dice Arcángel Rafael, En mi mundo reina la paz constantemente, dejo de asustarme, vivo una vida tranquila, mantengo la paz en mi mente, yo soy paz. En el sentido personal, pues conmigo tiene que ver con que yo ya recibí la segunda vacuna de Pfizer y pues para finales de esta semana, de esta lectura, este, pues conmigo se pasó el tiempo en el sentido de que ya este, voy a poder interactuar y saber que ya estoy protegido. ¿no? Para el viernes, sábado y domingo la carta dice Ángel Guardián. Y dice Arcángel Raquel, el Arcángel de la Amistad, gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocar. Entonces, bueno, nos están recordando, Raquel, de que contamos con la asistencia de nuestro ángel guardián. Y pues la verdad yo. Creo que conmigo fue el primer ángel que llegué a contactar. Es el más cercano a uno. Y de ahí contacté a todos los demás. Y la verdad pues me lo paso platicando con él. Como si fuera mi pareja o mi amistad o x Pero este, pues sí. Uh, está constantemente ahí. Es quien mejor nos conoce. No solo de esta vida, sino de todas nuestras vidas. Como dice la carta. De toda nuestra existencia. Muy bien. La última carta es para todos nosotros. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice... Healthy Lifestyle. Este, estilo de vida saludable. Y pues obviamente Rafael, que está aquí. Dice Archangel Rafael. Eat a healthy diet, get adequate sleep, and exercise regularly for optimal health. Come saludablemente, una dieta saludable, eh, ten suficiente sueño o descanso. Ejercítate regularmente para tener una óptima salud. Bueno, esto ya lo sabemos. Yo la verdad, durante estos 15 meses he subido mucho de peso, este, que son 8 kilos. Este, en el punto máximo fueron hasta 10 da pena decirlo <risa> y dos meses hice dieta yo creo que fue en abril y mayo y bajé dos kilos y este bueno pues ahí tengo sobrepeso y ahorita que ya se vacunado bueno pues ya para julio me voy a, a volver a inscribir a un gimnasio y no crean que soy así mucho de, de ir al gimnasio y de estar haciendo pesas pero voy a hacer algo de caminadora gimnasio donde tenga una alberca nadar algo para tener algo de condición física quemar calorías bajar los triglicéridos y demás yo estoy en edad donde me tengo que cuidar y tengo que cuidar también la movilidad de mi cuerpo lo veo con mis padres sobre todo con mi papá que es muy flojo y se la pasa sentado en su sillón viendo el televisor y bueno este, pues ahí sí es muy notorio cómo deja de responder el cuerpo a esa hábito tan avanzada. Entonces, yo creo que sí es importante hacerse del hábito del deporte o, bueno, algo de ejercicio, digamos, no es tanto deporte. Que la verdad a mí me da una flojera extraordinaria, si soy franco. Pero bueno, ya alguna vez antes de la pandemia me había inscrito a un gimnasio. sabemos qué es lo que nos hace bien y qué es lo que no. Entonces, bueno, pues nos pues están pidiendo fijarnos en nuestro cuerpo físico, aunque trabajemos el cuerpo espiritual, no descuidar el corporal, el físico. Que deseo una muy, muy bella semana. Me agradezco a cada uno de ustedes que ve estos videos, que los comparte, que pues ha escrito que es parte de la comunidad de ADA, Más Bienestar Holístico y pues pienso en cada uno de ustedes espero que ya vaya mejorando la situación en Sudamérica la verdad este, me preocupa un poquito que hayan descendido ahí los eh, los casos de COVID y eh, bueno pues eh, están viendo que en Europa aquí en Estados Unidos, aquí en México está dando haciendo un efecto positivo, las vacunas, este, que la gente siga guardándolas a la sana distancia, eh, sanitice lo que puedes este, pues, desinfectar ¿no? y pues no bajar la guardia pero este, ya hay luz, eh, ya estamos casi prácticamente fuera del túnel entonces pues es eh, importante recordar esto para la gente que la verdad ya, ya tú puedes estar de, deprimida o, o ya, ya no le veas sentido a la vida. Este, esto ya está finalizando. Entonces es todavía mantener la guardia un ratito más. Pero este, ya vamos de salida de esta situación. Te mando un abrazo de luz. Te mando mucho amor. Y te mando también muchas bendiciones. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namaste.